Locuras ya, nuevas aventuras. vas a disfrutar, quédate y dale like, like, Suscríbete al canal, bien atento. Que empieza ya. Bueno, entonces acordate: dos kilos de papa, sí. dos leches, sí. un kilo de carne picada. Y fíjate que no tenga grasa Sí Una gaseosa para los nenes Sí Comida para el conejo Sí Y si te acordás, tráeme un conito de dulce de leche que me encantan Sí ¿Te vas a acordar? Sí ¿No preferís que te lo anote? Sí <risa> No, amor, ¿cómo me lo vas a anotar? Por favor, ¿con quién pensás que estás tratando? ¿Cómo me voy a olvidar si son poquitas cosas? Chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolates y almendras no oh, mira también tres caramelos No, no, son un montón de caramelos, si se los comen todos se van a empachar Pero amor, son niños, los niños comen caramelos para vivir, déjanos vivir amor Primero que vos no sos un niño, y segundo que les voy a dar después de comer Bueno, después de comer caramelos, comemos caramelos Me refiero a comer la comida ¿Los caramelos son comida? No, los caramelos son dulce, se van de acá, se terminó la discusión Vengan niños, tenemos que pensar un plan para robar los caramelos me torció la pierna. Ay, ah, hijo, seguro que estabas corriendo como Sony. ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan ¡Qué tortura tomar sopa! Te mandé a comprar para hacer pati con puré y no trajiste nada. ¿Y ¿Qué traje? Los caramelos, los chocolates y las almendras no cuentan. Además, ya terminé. Muy bien, acá tenés tu caramelo. Nosotros también terminamos. Muy bien, acá tienen. Y casi mucho, ¿te falta mucho? Es que está muy fría. Si seguís esperando se va a enfriar más. Es que me pareció ver un ojo en la sopa. Bueno, no la tomes. Pero para vos no hay caramelos ni chocolates. Ah. <risa> Así que esta es la casa de Casimocho, tan grande, y ya escondido de la policía en los basureros. ¿Por qué la vida le da tanto a los tontos y tampoco a los genios como yo? Esa noche, cuando todos duerman, roben su casa. ¡354 ovejitas! ¡355 ovejitas! ¡Ay, no me puedo dormir! ¡Quiero comer caramelos! No, Casimocho, estás castigado por no comer la comida. ¡Ah! Amor, escucha. Está ladrando Coffee. Seguro que quiere salir a pasear. Pero si los conejos no ladran. Sí, está ladrando. Pobrecita. Seguro que quiere hacer caca. ¡Ay, voy! ¡Mi coneja linda! <risa> <risa> Venga, caramelos. ¡A la piruleta! ¡Qué felicidad! Vamos, Coffee, Vos haces caca tranquila. Que yo tengo para rato con todos estos dulces. A ver, a ver, con cuál empiezo. ¿Amor? ¡A la piruleta! ¡Es arita! ¡Oh! ¿Te falta mucho? Hace frío y no puedo dormir si no estás en la cama. ¡No, amor! ¡Ya voy! ¡Le falta hacer un poquitito más a Coffee. ¡Ahí está casi mucho! ¡Es mi oportunidad para capturarlo! Mm -hmm. Coffee, ¡Quédate acá! ¡No te escapes, eh! ¡Acá están los caramelos! ¿Qué fue ese sonido? ¿Eh? ¿Es ¿Y que eso? ¡No me digas que es la policía de los caramelos! ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? Pero, pero, ¿qué, qué acaba de pasar? ¿Acaso un ovni se llevó a Casimocho? ¡Esto me viene perfecto! Ahora, no solo robaré su casa, sino que también robaré su vida. Oh. ¿Cómo, ¿Cómo dice Casimocho? ¡A la pirulinga! Mamá, ¿por qué estás llorando? Niños, su papá nos abandonó la anoche se robó la bolsa de caramelos y se fue de casa. Sabía que en algún momento esto iba a pasar. No debí decirle que no comiera caramelos anoche. Es mi culpa. Hola, familia. C ¿Casi mucho? ¿Ah? favor, ¿qué cambio que estás? Eh, sí, sí. Es que estuve toda la noche entrenando. Por eso me puse más musculoso. Más musculoso y más feo. ¿Más respeto para tu papá o te doy una paliza? Mamá tenía razón, hace muy mal al cuerpo comer tantos dulces <risa> <risa> ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Hola? ¿Arita sos vos? Perdón, no me quise comer los caramelos <risa> ¡Libera la papaya! Me, oh. ¡Estoy viendo visiones! Voy a tener que reclamar al supermercado, me vendieron golosinas vencidas ¡Cabrón, le Perdón, mi no entender tu dialecto extraterrestre ¡Abrón, brón, lávate! Ay, todavía no aprendo a hablar inglés y ahora tengo que aprender marciano. ¡Peperoni, potato, macarroni. Pero boludín, ¿cuándo pensás aprender a hablar? ¡Perdone nuestro hermano! ¡Nunca aprendió a hablar bien! ¡Vinera la papaya! ¿Querés callarte tonto? ¡Estamos hablando con el humano! Tranquilos, no se peleen. Mil disculpas por secuestrarlo, pero necesitamos de su ayuda. ¿De mi ayuda? ¡Ay! Parece que soy famoso en todo el universo. Como puede ver, somos de otro planeta. Y en nuestra nave hay un intruso. ¡Un monstruo malvado ¡Que se hace pasar por nosotros! ¡Y nos quiere comer! ¡Ahhh! ¡Tranquilo, Kim ¡Siempre con tus ataques de histeria! ¡Ah! ¡Qué rico que estaba el cordero! ¡Un vaso más de vinito y ya estoy! Papá, qué raro que no quisiste comer milanesas con puré. ¿Y la qué? Eh, ¡Esa comida es para las nenitas! ¿Y ahora...? No. Vayan a comprarle unos cigarros a su padre Papá, pero si fumar está mal Hacé lo que te digo o te doy un soplabocos Casimoncho, estás es muy raro el día de hoy <ríe> y vos hoy estás muy linda Vení, dame un beso Salí, no me gusta cómo te estás portando No le vas a negar un beso a tu novio Casimoncho <risa> <risa> <risa> Te voy a encontrar a ver si entiendo. Uno de ustedes es un impostor y quieren mis habilidades detectivescas para descubrirlo. Mm, a ver, a ver, a ver. Me da muy sospechoso este. Míralo. Se quiere hacer el bueno con las alitas y la aureola Sí, definitivamente es el impostor. ¡Tírenlo de la nave! ¡No, señor humano! Nosotros lo trajimos acá. Porque nuestra máquina de escaneo es la única forma de descubrir al impostor. Pero como puede ver, tiene palancas y no tenemos manos. <risa> Máquina porque no tienen brazos Oye, eso es un insulto para mí Entonces lo que necesitan Es de mis habilidades para mover Palancas, al final resultaron ser súper buenos los marcianitos de colores Festejemos comiendo caramelos Bueno, en realidad lo que necesitamos De usted son sus brazos ¡Atrápenlo! ¿Qué? ¡No, no, no, no, no, no! no. ¡Rápido, la motosierra! ¿Pero cómo la levantamos? Sí. Si no tenemos manos, Amigos, tenemos manos Oh, no, no, ¡No, no, no, no, no, no, A ver, por aquí, tiene que haber alguna salida. ¡Oh, este es el baño! ¿Podré meterme por el inodoro? Encontré humano y no permitiré que por tu culpa me descubran. ¿Qué? ¿Acaso tú eres el impostor? ¡Ja! ¡Qué buen detective resulté! ¡A <risa> oh, la piruleta! ¡Sí que era feo el bicho! Este es el fin. Pronto me comeré a todos los tripulantes y nadie me descubrirá. <risa> eh, señor bicho, sus amigos lo están mirando. Macarroni. ¿Sí? sí, ahora estoy a salvo. No, no, no se vayan. Ay. <risa> Ay, pero qué mal aliento que tiene, señor monstruo. Tome, cómase una mentita. Oh, ¡Qué rico! ¡Dame más, dame más, dame más! Eh, si querés más, eh, acá tenés. Oh. Eh. Ahora sí, después de una cacota, a tirar la cadena. Oh, oh, oh. Oh, oh. contento porque no le cortaron los brazos. <risa> eh, vamos, baja de ahí. No me hagas que suba porque será peor. No, aléjate. Tú no eres casi moncho. ¿Cómo puedes decir eso? Yo soy casi moncho. Escucha, a la perinola. Es piruleta. Eh. Muy bien, coffee Miren, es un impostor. Eh, maldito conejo. Ah, oh, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Show. ¡Papá! Junto con la ayuda de mis nuevos amigos, los Among Us, lo venceré. ¡Vamos, rojito! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Uh, sí! ¿Qué pasa que no haces la pose? Es que no puedo. ¡No tengo manos! <risa> Llegó la hora de ponerme en modo Psycho Killer. Vamos a piliar! ¡Oh, no, no, no, no. Veo Más estrellas que en el espacio. Nosotros nos encargaremos, casi mucho. No, oh, no. Oh, oh. Adiós, casi Y recuerda, estaré aquí mismo. Teléfono, casa. Que sí, voy a pagar la factura del teléfono. <risa> Así que el pelado ese se hizo pasar por mí Lo que más bronca me da de lo que me cuentan Es que despreciar a las milanesas con puré Si algo aprendimos es que casi mucho hay uno solo Casi mucho Empiezan las locuras ya Nuevas aventuras Vas a disfrutar Casi mucho Su familia no es normal de la aventura, verás Ahora voy Si te quedas un mundo de locuras, verás Ahora vas a compartir con tus amigos, quizás Ahora voy Mira los 100% felicidad Quédate Da like Suscríbete al canal Las locuras de casi mucho Está por empezar Casi, casi mucho Empiezan las locuras ya no Nuevas, sabes vas a disfrutar casi mucho Su familia no, no es normal, normal. Familia no es normal con sus travesuras pasa del Irán Quédate y dale like, dale, like, like, suscríbete al canal, bien atento que empieza ya Y vos, ¿encontraste la esfera del dragón escondida? Déjamelo en los comentarios